ojos entreabiertos porque la idea es entrenar al cerebro a que podemos estar conscientes pero muy relajados ¿Okay? entonces vamos a ir visualizando al inhalar inhalo tranquilidad paz y al exhalar relajo todos los músculos del cuerpo. Desde los músculos de la cabeza y el rostro, hasta los pies. Libero los pulmones, deshago cualquier nudo de dolor. Y ahora, todo lo que pienso, siento durante el día, todo eso lo voy a soltar. Y ya pasó, el poder del ser es su mente, al pensar mucho el poder del ser disminuye por eso voy a limpiar la mente para que recupere el poder, permitiendo que lo que sea que pasó. Reconecto con el momento presente. Este mi espacio personal de recargar paz en mi ser. Mi oasis. Interior, voy a llevar mi conciencia más allá del movimiento hacia el centro de mi frente. Sim. Voy a hacer un ejercicio de liberación. Este cuerpo está hecho de cinco elementos. Ninguno de los cinco elementos existirá en mi rama, en mi hogar de luz pura. Para reconectar con ese nivel de nirvana, Brutal. voy a empezar con el elemento del agua visualizo el agua en las diferentes formas que existen Me enfoco, mi energía. ahora con el elemento de la tierra. Este elemento especial que me ha sostenido, me ha hecho crecer. Y lo que es el elemento de la tierra... Gracias. Okay. Isso, é isso, né? and Ahora visualizo el elemento del aire. Lo percibo. vibraciones de gratitud Ahora incluso me despido del aire, porque en este lugar porque allí el alma es más allá de la forma física es solo energía luz ahora visualizo el elemento del fuego ha sido un elemento tan importante envío amor envío paz al elemento Y también me despido de él. Ya que el lugar que iré con mi conciencia, el lugar del alma... <coughs> tu alma, desprender la atadura con el mundo físico y conectar con ese espacio Sin palita viajo sin peso a ese espacio tan silencioso, tan agradable, donde todo En esta agradable experiencia de cumplir esta profunda libertad cuando voy más allá del sonido en este agradable estado de un silencio tan natural corazón se expande, donde el alma reconoce su propia naturaleza de luz. silencio cada vez más profundo va removiendo de mi conciencia tantas ideas sobre mi propio ser que era puedo sentir mi identidad profunda eterna ilimitada despertando fresca renovada libre el alma misma en regocijo porque en el silencio vuelvo a sentir lo que siempre he sido lo que soy y siempre seguiré siendo mi propia naturaleza origen, de libertad, de pureza, de sabiduría innata, como si esa luz de lo que soy en esta experiencia profunda más allá del sonido. volviera a vibrar en mi corazón despertando esa fuerza interior de calma de sabiduría Preocupaciones en cumplir. mi estado original, más allá del miedo, más allá del miedo, en la absoluta y profunda estar más allá del sonido. El alma reconoce que a veces de forma inconsciente, con solo observar la aparente alegría de hoy, alma que soy ha empezado a copiar e incluso desear cosas que nunca antes habían captado mi atención y cuando Conscientemente, fui creando mi realidad, copiando lo que había visto. El alma creó una imagen. Hace rasgos tan cambiantes, olvidando en el camino mi naturaleza original, eterna. Prioridad, a cosas que luego entendí causaban sufrimiento y luego de este largo camino que he recorrido puedo sentir que soy Allá de todo soy como un actor en esta enorme obra de la vida sentí como cada una de mis propias escenas y la de todo seres a mi alrededor han sido diseñadas especialmente para cada alma, entre las más de siete mil millones de almas humanas. en esta enorme familia humana cada ser tiene su razón de ser cada papel es importante cada experiencia que yo mismo viví ha sido una oportunidad esa nueva que desperté en de la que no era totalmente consciente que había en mí son parte de una historia muy personal el alma que soy donde voy a ser capaz de desarrollar entender y florecer todo lo que hay Yo no puedo vivir el papel de otros. No puedo controlar nada más que lo que pienso y siento. Y este maravilloso recorrido de la vida es mi propio viaje. al lugar mi campo de entrenamiento donde el alma puede alcanzar su más elevado estado como un ángel en entrenamiento Vivencia. yo tengo las riendas de mi vida yo decido cómo sentirme qué hacer y cómo vivir está en mí aprovechar cada son sí. para transformar lo que parecía imposible en algo tan maravilloso. El ángel de la paz, el ángel de la armonía y yo, entrenando, mi corazón solo le pertenece a mi dulce y cercano. Este mundo tampoco puede estar. protegiendo e inspirando a todos los seres vivos. Tanto sueños de amor incógnito hacia todos y hacia todos. Hizo esa luz abrazando al mundo, me visualizo a mí mismo como la luz de amor, como ese ángel cercano. Llenando, llenando de paz la mente y el corazón de todas las almas mis hermanos y sentir que esa fuerza espiritual trae el cambio en la humanidad una nueva forma de relacionarnos una forma dulce de vivir Gracias. Yeah. lleno de amor, con mi mente absolutamente clara, estable, serena. sea que lo necesiten, a su apoyo, su amor, y luego continúa su viaje hacia su siguiente estación. Así yo, el alma, este ángel de en entrenamiento, en cada acción cada persona, cada servidor que me cruce en mi camino, puedo darle algo profundo, eterno, que lo hago me vuelvo más fuerte más experimentado y feliz sintiendo que estoy entrenando en la vida para alcanzar ese estado final Algado, tranquilo moviendo suavemente mis manos y mis pies regreso a aquí y a la hora buenas noches para concluir esta experiencia de paz sabio guiar a los demás cuánto le gusta <risa> la diferencia en general, es. el buen liderazgo se basa en habilidades ocultas como los sentimientos puros la fe y la confianza gracias a estos la mente y la tarea avanzan en la dirección correcta equivocarse es humano pero si tienes esperanzas elevadas depositadas en alguien, esos errores pueden eliminarse. Dudar de las personas tiene exactamente el efecto opuesto. Creer en alguien, expresar sentimientos de confianza, no decirle nunca a la gente lo que tiene que hacer, <ríe> pero ponerse a un lado y observar con fe es el reto de esta semana voy a repetir <risa> eso no sirve para todos estoy repitiéndolo a mí nuevo. entonces creer en alguien expresar sentimientos de confianza no decirle nunca a la gente lo que tiene que hacer pero ponerse a un lado y observar con fe esto es lo que le permite que una tarea se realice de la forma para cultivar estas habilidades espirituales, debes evitar toda presunción, aprender a ser sensible y permanecer alerta. Asimismo, cuida tu propia salud espiritual. Y cuando falte algo, ya no mires a los demás. Mira tu propio interior y ve lo que queda por hacer y hazlo nunca permitas que los que tienen personalidad fuerte te digan qué debes hacer, especialmente cuando crees que es otra cosa lo correcto, esto crea depresión y ya no puedes permitirte descorazonarte. cuídate con entendimiento, con amor y asegúrate que nunca pones en juego tu propio crecimiento espiritual.